Cierra los ojos y respira de manera honda y lenta varias veces para relajar la mente y el cuerpo. Inhala el aire por la nariz y sácalo por la boca. Haz que tu respiración sea prolongada, lenta. Irregular. Inhala y exhala rítmicamente hasta moverte al presente. Cuando te encuentres en él, estarás entrando en un mundo de posibilidades. Siente ahora dentro de ti la poderosa inteligencia que te da vida y que tanto te ama. Cuando tu voluntad sea afín a la suya, cuando tu mente sea afín a la suya, cuando tu amor por la vida sea afín al amor que ella siente por ti, siempre te responderá. Fluirá por tu interior y a tu alrededor y gracias a tus esfuerzos verás en tu vida la evidencia de su existencia. Ir más allá de tu entorno, ir más allá de las condiciones de tu vida, ir más allá de los sentimientos que has memorizado en el cuerpo. Pensar más allá del cuerpo. Estar por encima del tiempo significa cubrirte con el ropaje de lo divino. Es entonces, cuando el destino que tú has creado, junto con esta mente superior, es un reflejo suyo. Quiérete lo suficiente para hacerlo. Si no te desprendes de las emociones del pasado, no podrás crear un nuevo futuro. ¿Qué emoción era la que querías desmemorizar? Recuerda la sensación que te producía en el cuerpo y reconoce el estado mental habitual que te provocaba. Es hora de contactar con el poder que hay dentro de ti, de conocerlo y decirle lo que quieres cambiar de ti. Empieza admitiendo quién has estado siendo y qué has estado ocultando. Háblale en tu interior. Recuerda que este poder es real. Ya te conoce. Aunque no te juzga, solamente te ama. Dile, conciencia universal que hay en mí y a mi alrededor. He estado siendo y quiero cambiar de veras este limitado estado del ser. Es hora de liberar el cuerpo de la mente, de cerrar el vacío entre quien aparentas ser y quien eres, para liberar tu energía. Libera tu cuerpo de los vínculos emocionales habituales que te mantienen conectado a todo, a cualquier lugar y a todo el mundo de tu realidad pasada y presente. Es el momento de liberar tu energía. Quiero que digas la emoción que deseas cambiar en voz alta y que la liberes del cuerpo y del entorno. Di en voz alta... ¿Qué emoción es? Ahora. Y ahora ha llegado el momento de entregar este estado del ser a una mente superior y de pedirle que te lo resuelva del modo más adecuado para ti. Puedes darle las riendas ¿A una autoridad superior que ya tiene las soluciones? Entrégate a esta mente infinita y comprende que esta inteligencia es absolutamente real. Solo espera llena de admiración y dispuesta a echarte una mano. Solo te responde cuando le pides ayuda. Entrega tus limitaciones a una inteligencia omnisciente. Abre simplemente la puerta. Dale tus limitaciones y abandónate por completo a ella. Deja que se la lleve. Mente infinita, te doy mi... Llévatela y resuelve esta emoción con tu mayor sabiduría libérame de las cadenas del pasado. Siente ahora la sensación que te produciría saber que esta mente se está llevando la emoción que habías memorizado. Asegúrate ahora de que ningún pensamiento, conducta o hábito te pase desapercibido y te haga volver a tu antiguo yo. Cerciórate de advertir esos estados inconscientes de la mente y el cuerpo. ¿Qué solías pensar cuando te sentías de ese modo? ¿Qué te decías? ¿Qué voz en tu cabeza ya no quieres aceptar como tu realidad? Observa estos pensamientos. Empieza a distanciarte del programa. ¿Cómo te comportabas antes? ¿Qué era lo que decías? consciente de esos estados inconscientes hasta el punto de que no se te vuelvan a pasar por alto nunca más. Empezar a objetivar la mente subjetiva, empezar a observar el programa, significa que tú ya no sigues siendo el programa. Tu objetivo es ser consciente. Recuerda quién no quieres seguir siendo, cómo no quieres seguir pensando, cómo no quieres seguir comportándote y cómo no quieres seguir sintiéndote. Conoce todos estos aspectos de tu antigua personalidad y simplemente observalos. una firme intención decide no seguir siendo esa persona y deja que la energía de tu decisión se convierta en una experiencia memorable Ha llegado la hora de jugar a «Cambia». Imagínate tres escenarios de tu vida en los que podrías volver a sentirte como tu antiguo «yo». Y cuando lo hagas, quiero que digas en voz alta «Cambia». Imagínate primero que mientras te duchas por la mañana, adviertes de pronto ese sentimiento habitual empezando a surgir. Y en cuanto lo adviertes, exclamas, ¡Cambia! Eso es. Y lo cambias. Porque vivir con esa emoción no es quererte y no tiene sentido seguir enviando las mismas señales a los mismos genes. Las células nerviosas que no se activan juntas, dejan de conectarse juntas. Controlas este aspecto. Ahora quiero que imagines que mientras estás caminando por una calle, de repente te vienen a la cabeza esos pensamientos tan habituales. ¿Qué es lo que harás? dices, ¡cambia! Eso es. Y los cambias. Porque las recompensas de estar sano y ser felices son mucho más importantes que volver a tu antiguo yo. Y cada vez que cambias tu estado, sabes que las células nerviosas dejan de activarse juntas, de seguir conectándose y ya no continúas enviando las mismas señales a los mismos genes. Juega a cambia una vez más. Imagínate que al ir a acostarte, mientras apartas la colcha para meterte en la cama, adviertes esa sensación tan conocida que te tienta a comportarte como tu antigua personalidad. ¿Qué es lo que haces? dices, cambia, eso es, como esas células nerviosas no siguen activándose juntas, dejan de conectarse juntas, enviar esas señales a los genes no es amarte y no vale la pena hacerlo por nadie ni por nada, controlas esto. ¿Cuál es la mejor expresión de ti que puedes ser? ¿Cómo pensarías y actuarías si fueras esa gran persona? ¿Cómo viviría esa clase de sujeto? ¿Cómo amaría? ¿Qué sensación te produciría esta grandeza? Ahora quiero que pases a otro estado del ser. Es hora de cambiar tu energía y emitir una huella electromagnética totalmente nueva. Cuando cambias tu energía, tu vida cambia. Deja que el pensamiento se convierta en la experiencia y que esta experiencia produzca una emoción elevada para que tu cuerpo empiece a creer emocionalmente que tu yo futuro ya existe ahora. Manda nuevas señales a nuevos genes. Indícale al cuerpo que se adelante emocionalmente al evento deseado. Enamórate de este nuevo yo ideal Abre el corazón y condiciona de nuevo a tu cuerpo, a una mente nueva. Deja que la experiencia interior se convierta en un estado de ánimo, después en un temperamento y por último en una personalidad nueva. Adquiere un nuevo estado del ser. ¿Cómo te sentirías si fueras esta persona? No puedes levantarte siendo la misma persona que la que se ha sentado. Tienes que sentir tanto agradecimiento que tu cuerpo empiece a cambiar antes de que la situación acaezca y aceptar que tú ya eres este nuevo yo ideal que deseabas. Conviértete en él. Siéntete lleno de fuerza. Eres libre, ilimitado, creativo, genial, divino. Cuando te sientas de este modo, memoriza este sentimiento. Recuerda este sentimiento. Esta es la persona que eres. A continuación, relájate y deja que esta creación se vaya al campo cuántico durante un momento. Suéltala. ¿Puedes crear tu nuevo yo de la nada una vez más? Activa y conecta nuevos circuitos en tu mente y prepara tu cuerpo para una nueva emoción. Conoce este nuevo estado de la mente y el cuerpo. ¿Cuál es la mejor expresión de tu yo? Empieza a pensar de nuevo como tu yo ideal. ¿Qué te dirías? ¿Cómo andarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo sentirías? Siéntete emocionalmente como este nuevo yo hasta tal punto que empieces a entrar en este nuevo estado del ser. Es hora de volver a cambiar tu energía y de recordar la sensación que te produce ser esta persona. Ensancha tu corazón. ¿Quién quieres ser cuando abras los ojos? Estás enviando nuevas señales a nuevos genes. Siéntete de nuevo lleno de fuerza. Vuelve a entrar en un nuevo estado del ser. Un nuevo estado del ser es una personalidad nueva. Una personalidad nueva crea una nueva realidad personal. Es entonces, cuando creas un destino nuevo. Desde este estado mental y físico elevado, es hora de dar órdenes a la materia como un observador cuántico de tu nueva realidad. Siéntete invencible, Poderoso, inspirado y lleno de dicha, desde este nuevo estado del ser crea una imagen de alguna situación que quieras vivir y deja que se convierta en el plano de tu futuro. Visualiza esta realidad y deja que las partículas como ondas de probabilidades colapsen en una situación llamada una experiencia en tu vida. Contémplala. Ordenala. Manténla. y después crea otra imagen. Deja que tu energía se entreteja con este destino. Esta situación del futuro tiene que encontrarte porque la has creado con tu propia energía. Déjate ir y crea el futuro que deseas confiando sabiendo y estando seguro de que se materializará. No lo analices, no intentes averiguar cómo sucederá, no es tu tarea controlar el resultado. Solo crea el evento y deja que una mente superior se ocupe de los detalles. Mientras contemplas tu futuro como el observador, Limítate a bendecir tu vida con tu energía. Desde este estado de agradecimiento, sé una unidad con tu destino en este nuevo estado mental y físico. Da las gracias por tu nueva vida. Siéntete cómo te sentirías si estas situaciones ya se hubieran manifestado en tu vida. Porque vivir en este estado de agradecimiento es vivir en el estado ideal de recepción. Siente como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas. Es hora de conectar con el Poder que hay en ti, y de pedirle que te mande una señal en tu vida. Si hoy, has emulado a esta Mente Superior como un Creador que observa la Vida materializándose, y te has comunicado con ella, y si ha estado observando tus esfuerzos y tus intenciones, debería hacértelo saber en tu vida. Ten la certeza de que es real, de que existe y de que ahora la comunicación que mantienes con ella está abierta. Pídele que la señal que te envíe del campo cuántico te llegue de la forma menos esperada, que te sorprenda y te convenza de que esta nueva experiencia ha venido de la Mente Universal para que te sientas inspirado a repetirla. Quiero que ahora le pidas una señal. Y ahora entra en ese estado de vivir en un cuerpo nuevo, en un entorno nuevo y en una línea del tiempo nueva. Y cuando ya estés preparado para ello, vuelve al el estado beta. Ya puedes abrir los ojos